Horóscopo de escorpión para hoy. 20 de marzo de 2018. Hoy desearás ver algunos cambios en la jerarquía laboral que se encuentra sobre ti. Generalmente eres una persona calmada y tranquila, pero hoy te morirás por ver los cambios en el statu quo. Solo ten cuidado con tu séquito, porque puedes encontrarte contra la pared. Crees ya haberte preparado para subir la escalera del éxito.